en Santiago ah, ¿no está, ¿Es que? de porque como quieras el trabajo que me imagino que para ti día... bueno, de diciembre Esperanza para Chile y para Gautier también. Hoy, que más, hoy más que nunca estamos sonriendo, estamos volviendo a sonreír y vamos a hacerlo aún más. Llevamos seis meses ya casi, ahí en esa alcaldía. Seis meses que no han sido fáciles, seis meses en que nos hemos sacado la bomba, ¿cierto, Rafa? Trabajando hasta muchísimo más tarde del horario normal de funcionamiento, incluso a fines de semana, estamos ordenando absolutamente todo. de Estamos sembrando, estamos sembrando, estamos sembrando. En estos meses, los seis meses lo que hemos hecho es sembrar, sembrar el norte, es sembrar eh, de la forma más transparente posible, transmitiendo los consejos y de la forma más territorial posible. Hemos estado en todo el territorio, un territorio que ha estado totalmente abandonado, especialmente en nuestras zonas rurales con la falta de agua que conocemos, la falta de oportunidades. Y eso es lo que queremos cambiar. Y ahora, hoy, se abren las puertas, se abren las ventanas con esa esperanza y con esa posibilidad de efectivamente hacer concretos, hacer reales esos campos que hemos estado sembrando.